Pues esta idea la presentamos eh, desde el Colegio Manuel Núñez de Arenas, que es un cole público del Pozo y nos hemos juntado a la Asociación de Familias, el AFA, para presentar esta idea así. El proyecto lo hemos titulado eh, La melodía que nos une. La idea del proyecto que hemos presentado es eh, utilizar la verja del colegio como justo un espacio que une el cole con el barrio. Entonces, de forma simbólica queríamos eh, poner ahí un panel musical porque la música está muy presente en el cole y es un símbolo de, de nuestro cole y queremos unirlo al barrio. Nos gustaría que hubiera gente que pudiera colaborar, eh, que tuviera eh, ganas de participar con nosotros y con nosotras, de formar parte de nuestra comunidad y, pudiera darnos más conocimientos de, de la música en sí, de cómo construir los instrumentos, de qué materiales son los mejores para, para hacer ese panel, y también en la propia construcción, gente que tenga buenas manos para construir. Eh, nos ayudaría a que la música siguiera presente y pudiera engrandecerse más, que todos los niños y niñas pudieran eh, tener eh, música en el cole y en un espacio así, y creo que eso forma parte de la vida y de la salud de todos.